Hola, soy María Laura Vitale, en Bangkok, en el templo Wat Po, en donde está el Buda más largo del mundo. Y bueno, voy a seguir compartiendo con ustedes sobre la ley del desdoblamiento del tiempo en este viaje que estoy haciendo. Habíamos dicho en otros videos que la ley del desdoblamiento del tiempo eh, nos indica que coexistimos en diferentes velocidades en varios tiempos simultáneamente. Eh, queríamos quería hoy compartir con ustedes cómo es una percepción desde nuestro cuerpo físico y cómo es una percepción desde nuestro cuerpo energético que habitamos simultáneamente en otra frecuencia mucho más veloz que no es perceptible por nuestros sentidos a este cuerpo energético el científico francés Jean-Pierre Garnier lo llamó eh, doble y eh, coexiste a nivel cuántico, energéticamente. Nosotros podemos, al mismo tiempo, estar teniendo una percepción, por ejemplo, de un pensamiento o de una emoción o alguna sensación corporal en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, pero estamos intercambiando con las percepciones de este doble o cuerpo energético que están ocurriendo a mayor velocidad, a tal velocidad que son imperceptibles. Es como si viéramos pasar una estrella fugaz. Es muy difícil, eh, desde la conciencia, eh, conectarnos realmente con esta información. Lo hacemos a través de las, nuestras intuiciones, a través de nuestras percepciones, premoliciones, sincronías y sobre todo durante el sueño REM, a la noche. Por eso una buena manera de empezar a tener este intercambio de información con nuestro cuerpo energético, que nos puede ayudar para vivir mejor en el presente es justamente poner una intención previamente a dormir de conectarnos con esta información ¿Por qué es tan importante si esta información eh, no estuviera eh, sería muy difícil la supervivencia es fundamental para sobrevivir el intercambio permanente con esta in información sucede queramos o no imagínense una piedra arrojada al agua es un cuerpo físico, sin embargo, emite ondas a nivel eh, de un movimiento en el agua. Bueno, imaginemos que es algo similar. Tenemos este cuerpo físico y un cuerpo ondulatorio, en forma de eh, partícula onda. Mientras tanto, nuestro cuerpo está en forma de partícula corpúsculo. Este cuerpo ondulatorio tiene una velocidad eh, enormemente mayor de percepción de información que recibimos eh, como cuando tenemos intuiciones de una forma como eh, si viniera del futuro eh, si fuera una percepción de que algo va a ocurrir pero aún no sabemos cómo justamente porque, es, eh, porque viene de mayor velocidad si queremos tener eh, mayor eh, aprovechamiento de esta información antes de dormir, podemos intentar simplemente con la intención reconocer a este cuerpo energético o doble y también tener en consideración esto de que vivimos o coexistimos en diversas velocidades y que existen mayores velocidades aún de coexistencia inclusive que nuestro, de nuestro cuerpo energético. Siempre va a haber una más veloz que el cuerpo energético que es desde de donde todos procedemos. Eh, simplemente con esta intención y eh, entregándole nuestra situación diaria para que durante la noche en este intercambio vengas las mejores posibilidades futuras para el día siguiente y para que en nuestro presente podamos recibir estas mejores posibilidades futuras. Bueno, esto es todo por ahora, eh, me despido eh, desde este fantástico lugar y pueden seguir el vínculo para ver otros videos aquí abajo en este, en este video.